¿Qué Bien onda amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy quiero mostrarles cómo reemplazar una teja. Te quiero mostrar a ti como dueño de casa cómo puedes cambiar una teja porque hay veces que una compañía pues te va a cobrar 200, 300 dólares en cambiarla porque simplemente para venir pues ya cuesta dinero. Entonces a veces como dueño de casa con estas pequeñas demostraciones que te voy a hacer vas a. Mirar que, que des, no es tan difícil como se mira, nomás con cuidado allá cuando se suban si tienen miedo pues subirse al techo pues obviamente es mejor que, que le paguen a alguien Pero si ya has subido a los techos anteriormente o si, o si sabes cómo subirte a, a un techo como se debe ah, pues tú lo puedes intentar y, y te va a ahorrar dinero Entonces te voy a mostrar, síganme para mirar La que vamos a cambiar es esta teja lo que vas a necesitar es tu martillo Venden estas barras Estas barras es para despegar la teja Ahorita vas a mirar A la teja nosotros le decimos a la chingo de asfalto ah, Yo así la he conocido Y están estas barritas Estas tal vez no lo ocupes mucho Pero hay veces que, que es necesaria ah, Entonces vamos a Vamos a empezar a despegarla Mira Como vamos a quitar esta teja esta teja llega de aquí aquí arriba entonces como van ganchadas es que llevan clavos llevan clavos aquí abajo y después cuando esta teja lleva clavos aquí ah, se agarran las dos entonces por eso tenemos que quitarle los clavos desde acá arriba y luego los de acá abajo y ahorita te voy a enseñar cómo cómo despegarla en esta ocasión yo voy a poner la misma teja para atrás eso es si es que nos sale buena la teja, si no se rompe. Pero de todos modos uh, después la cambio. Lo que pasa es que me dieron ganas de hacer el video y no tengo teja ahorita de este color. Y ya si la cambio, si, si no sirve, pues después le pongo una, una buena. Pero ahorita vamos a empezar por, por despegarla. Agarras tu barra. La quieres meter acá abajo. En, eh, quieres empezar en, en donde empieza la teja. Entonces aquí la quitas. Se la metes despacito. Uh, a ver si puedes escuchar el sonido. Pero... A veces está muy pegada. Y es muy difícil guardarlas. Se pegan mucho. Entonces. Hay veces que necesitas silicón. Eso es lo que... Lo que no... No te mostré ahorita. Pero también puedes agarrar silicón. Y, y ya ponerle donde... Donde se dañen más. Porque hay veces que si quieres ponerle nuevas a todas vas quitando una pero después la otra se va dañando y después la otra y así sigue entonces ya cuando están viejitas o que están muy pegadas es difícil quitarlas pero mira despacito todo es despacito con paciencia así así se va saliendo mira despacito lo metes y haces movimientos movimientos despacio porque si le quieres hacer a la brava así recio se te van a romper y hay veces que cuando la teja está vieja también es muy difícil hacer una reparación ok, okay. Ah. todavía sigue, me falta uno aquí se me andaba rompiendo, mira pero aquí eh. a ver. vamos a meterlo aquí ya nomás nos falta este poquito mira, despacito y y ahí sale, ok bueno ahí está bien ok ya la tenemos aquí es donde vamos a usar nuestra barrita que es esta la vamos a usar para sacar los clavos sin, sin dañar la teja mira Ay. ya la estoy dañando mira así le pones la puntita y despacito despacito va entrando y ya nomás le haces poquita fuerza sin bien calmado y mira ahí salió el clavo el primer clavo ese lo guardas para que lo tengas de recuerdo cuando hiciste tu primera reparación aquí tiene otro clavo ahí mero es vamos a darle soporte estas barritas son muy útiles y las conocen como pata de chivo yo le he escuchado que le dicen la pata de cabra pata de chivo la uña la unita. Depende de... Yo creo donde estés. Ya tú lo conoces por los nombres. A ver. Si te gustan mis videos ahí, ahí ah, me puedes apoyar con un like y suscríbete para traer más contenido. Ahí déjenme saber qué, qué quieren mirar y, y yo me pongo a trabajar en eso. Bueno. Aquí tiene otro clavo. Y así le sacamos los clavos. La teja no, normalmente le pone uno cinco clavos. En el, en el área donde yo estoy son cinco. Hay unos estados que, que son estrictos que te piden seis clavos. Pero aquí la mayoría de ruferos le, les, les ponemos cinco. Antes les poníamos cuatro. Yo no sé por qué. Así me enseñé. Y después las compañías sí exigían cinco clavos. Okay. Y lo sacas. Esta, esta sí estaba bien puesta. Estaba bien el clavo en, la, en el gordito. Por eso no se vuelan. Nada más lo metes ahí contra el clavito. Y le haces fuerza. Y ahí salió. Como esta se nos rompió mira. Si se te rompe a ti. Bueno, no se rompió, se rompió nomás la orilla, porque la demás es, el, es uh, esta parte. Pero le puedes echar silicón, lo, lo pegas y ahí se queda bien, ya no, ya no va a pasar nada. Ok. Y aquí está otro. bueno ahí tenemos la, todos los clavos que son los que están agarrando esta teja entonces ahora nos vamos a la siguiente de abajo nos vamos de arriba para abajo aquí está la pegazón aquí es donde las dos, donde las dos tejas pegan y esta es la teja que queremos quitar entonces también lo metemos con mucho cuidado bien despacito mira aquí está un clavo viejo que ya estaba ahí desde, desde antes, ahí va a necesitar silicón, pero ya lo he hecho después, No, ahorita no va a llover el clavito así que estaba saliendo de la tela de una vez le voy a despegar esta ok bueno vamos con los siguientes clavos aquí está el primero Mira, vale. pones presión y le metes la mera puntita en la cabecita y, y ya se viene Ahí está Aquí tenemos otro Ahí brincó, ese está vivo Todavía. Ahí está ahí están dos clavitos Y acá tenemos uno en la punta Ahí está Ok, ahí está camaradas Bueno ya despegamos todo. Esto es lo más difícil, que no se nos rompa la teja porque luego se rompe. Mira, pues no se me rompió un poquito aquí, pero ahí se puede poner para atrás. Hay veces que no quieres que se te rompan. Mira, si pasa que se te rompa, ahorita te enseño cómo le hagas. Ok. Ahora sí vamos a despegar esta que ya no tiene no ni un clavo. Si te fijaste lo que hice, le quité los clavos de arriba y le quité los clavos de en medio. Entonces ahorita vas a mirar por qué y cómo es que están pegadas. Yo creo que me estoy dirigiendo a lo mejor muchos ya saben esto o lo hacen diferente o mejor que yo, pero va más dirigido a dueños de casa o si acabas o si no tienes mucha experiencia en el roofing pues. Siempre hay cosas que no sabemos. Vamos a quitarla y mira. Qué facilito sale, mira. Ahí salió. Y si ves. Aquí la ponemos. Aquí van los clavos. Y aquí van los clavos. Por eso se levantan las tejas estas. Ok. Ahí quedó, mira. Si uh, tienes tu teja nueva. Yo en esta, esta ocasión. Voy a poner la misma Así mero Se clava uh, Puedes ponerle silicón Pegarla Le pones unos cuantos clavos Uno aquí Otro aquí Lo más que puedas Hay veces que no vas a poder uh, Tratas de ponérselo Y donde no pues ya le pones silicón Porque Pues no quieres romper la teja Si le levantas mucho Acá donde ve el clavo pues se rompe Entonces hay veces que Silicón en la esquina Y o abajo y se va a agarrar el silicón te ayuda para muchas cosas cuando no hay mucha, muchas opciones ok entonces ahí está quitada ok vamos a decir que se te rompió la teja hay ocasiones que la teja está muy viejita ya ya casi no, no se puede hacer la reparación entonces para no hacer lo que yo hice ahorita ah, y no correr el riesgo de dañar más más partes Puedes, agarras tu navaja y cuando está la teja puesta, ahí puesta, se cuenta que está puesta, le despegas este normal, acá no se lo despegas, le despegas este, le pasas tu navaja aquí, le cortas la parte de abajo, lo que viene siendo aquí, donde pega, le puedes cortar, esto se quedaría adentro porque pues obviamente no quiere salir por eso la cortaste entonces um, a la teja nueva haces lo mismo pero no le cortas aquí abajo le cortas por aquí arriba, para que se meta abajo del otro que dejaste y así el agua corre pasado se mira un poquito levantado pero pues se tiene que hacer a veces solo es la única forma entonces vamos a pegarlo para atrás ponerle unos clavos le voy a poner poquitos porque se la voy a cambiar y le tengo que echar silicón porque me está se está mojando esta casa se ha estado mojando de unas partes la otra vez que cayó nieve encontré una, un agujero y todavía y estaba entrando nieve por ahí en el garaje por aquí abajo en un área de estas Yo no lo rufié este, cuando compramos la casa aquí, ya lo, se lo habían puesto, tenía como dos años. Pero hay que ir arreglando poco a poco, todos trabajan diferente y eso es una realidad. En construcción vas a mirar de todo. Así lo voy a dejar, pero haz de cuenta que ya nomás le pones unos clavos, silicón y ahí quedó tu reparación. Pero bueno amigos, es todo, nos vemos en el otro video.